Lamentablemente, las prevalencias de lactancia materna exclusiva son bajas en la región, así como la lactancia materna eh, continuada. Esto podría estar potencialmente explicado por el aumento que ha habido en los últimos años en la venta de sucedáneos de la leche materna, la promoción agresiva y no ética de las fórmulas infantiles hacia, eh, hacia la sociedad en general que una promoción no ética y muy muy agresiva de las fórmulas infantiles podría estar socavando todos los esfuerzos que se hacen a diferentes niveles para lograr eh, las prácticas óptimas de lactancia materna aunado a que se ha aumentado el consumo a los sucedanios de leche materna viene, eh, eh, bueno está asociado a riesgos debido a que los, que los niños eh, dejan de percibir todos los beneficios eh, asociados a la lactancia Thank <laughs> you.